Hermana, mi padre. papá. Japón yantán, ashemet jatibul. No conjarme, sarita celinda González Manduro. Nu, caibubo. Papa, papa. Epa, tío, de parte papá. Guata, tía, de parte papá. Tita, mamá. Nuca, tío, de parte mamá. Nachi, tía de parte mamá. Baque, hijo o hijos. Yusi, abuelos. Yusan, abuela. Baba, nietos. Bene, esposo. Aui, esposa. Chai, niña. Huetza, ñado, Cuchi, primo, Chipi, Prima, Rayos, Luego, Yernos, Vaban, Eva, Nuera, Coca Sobrino, Huetza, Hermano del mismo sexo, puy, de diferentes sexos y rac.